Muy buenas, aquí Antonio Herrero. ¿Cómo estás? ¿Estás descansando de vacaciones? Yo me voy de vacaciones la semana que viene. Recuerdo aquella época en la que ni siquiera podía hacer vacaciones. Todo en mi negocio dependía tanto de mí que no me podía ausentar más de 15 días seguidos. ¡Qué angustia! ¡Qué, qué, qué malestar! Sí, ganaba mucho dinero, pero no podía disfrutarlo con mi familia ni con mis amigos. Mi negocio me ocupaba tanto tiempo que no podía hacer ni deporte, así se estaba empezando a poner mi salud. Hasta que un buen día, en mayo de 2010, fue cuando di el primer paso de un largo camino que me ha traído a mi situación actual. Aunque sigo caminando y creo que no pararé nunca. En esa época Tenía mi propia empresa, formada por un equipo de 8 personas y con una facturación anual de unos 800.000 euros. A pesar de la crisis, podíamos cobrar todos los meses y no tenía un mal sueldo. Aún así, tenía un no sé qué que hacía que no me sintiera feliz. Fue en esa época cuando tomé una de las decisiones que me cambió la vida. Tenía la necesidad de hacer algo, no sabía el qué, pero sabía que algo debía cambiar. Comenzó mi transformación personal. Una tarde tenía visita en el médico y este se retrasó, así que me dijeron que me fuera a dar una vuelta, porque tardaría una hora aproximadamente en volver. Me fui a un centro comercial, concretamente a la librería. Allí, ojeando los libros, descubrí uno que me llamó la atención. Organízate con eficacia, de David Allen. Wow, eso era lo que yo necesitaba, organizarme mejor. Lo leí con avaricia en unos pocos días y empecé a aplicar lo que el libro decía. Pasaron los días, las semanas y todo seguía igual. Había fracasado, pero esa, eso era lo que yo necesitaba sin duda alguna, organizarme mejor. Me apunté a un curso que daban en el Colegio de Ingenieros, Mejora del Rendimiento Personal y Profesional. Era un curso de captación para un programa que valía unos 2.500 euros. Me tuve que pensar mucho. El que impartía el curso me dio facilidades de pago, así que me apunté. Esto fue precisamente el inicio de un cambio de vida. Me enseñaron a gestionar mejor mi tiempo, a planificar a determinar si todas las áreas de mi vida estaban bien alineadas, si la rueda de mi vida era redonda o había unos radios más largos que otros, a trabajar con metas. Este fue el chispazo. Al hacer un análisis de todas las áreas de mi vida, fue cuando me di cuenta de que mi matrimonio no iba bien, que no veía a mis hijos y estos se estaban alejando de mí, que necesitaba hacer cambios en mis hábitos alimenticios y en mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajar con metas, eso fue lo que me cambió la vida. Pero no solo para el trabajo, para todas las áreas de mi vida. Para cambiar algo en tu vida, primero has de saber exactamente lo que quieres. Si no, no se producirá ningún cambio. Estarás a disgusto, pero seguirás igual. Y aquí, en este preciso instante, fue cuando empecé a trazar el plan que me ha traído hasta hoy y que no se ha cumplido al 100%, y aunque he andado mucho, sigo en el camino. ¿Te gustaría saber cuál fue el plan que tracé y cómo lo hice? Te lo cuento a la vuelta de mis vacaciones el próximo 25 de agosto. Un abrazo.